En el 2004 salió una serie que revolucionó la televisión Lost Como fue un éxito de la gran flauta muchísimas series que hicieron copiar su estilo un elenco coral y multidiénico tienen varias aventuras que posiblemente involucran desapariciones misteriosas y miles de enigmas. Todas estas series fracasaron. En este mar de copias apareció Vince Gilligan con una idea, hacer una serie que no tuviera ninguna similitud con Lost. Y así nació Breaking Bad, y también fue un éxito. En esta serie apareció un personaje que se convirtió en uno de los favoritos. Hola, soy Saul Goodman. ¿Sabes que have derechos? Entonces cuando terminó Breaking Bad, Vince dijo Hagamos un spin-off con este personaje Y todos pensamos, uy, la van a recagar Pero lejos de eso, lograron hacer una serie a la altura de su antecesora ¿Cómo hizo para convertirse en una de las mejores series de la historia? ¿Cómo fue el desarrollo de Kim? ¿Se merecía Howard todo lo que le pasó? ¿En qué momento Jimmy se convierte en Saul? Todas estas preguntas serán respondidas en este simpático video Por eso hoy, entre los resumos y nomás Better Call Saul It's time, folks. Esta es la historia de Jimmy Maill, un abogado medio berreta que tiene un despacho muy chico al lado de un lavarropas en el fondo de un salón de belleza de vietnamita. Que es el mismo salón que en Breaking Bad le quiere vender a Jesse para lavar plata. Jimmy tiene un auto hecho mierda, gana muy poco, defiende por ejemplo unos pides que peinaron la coneja con un cadáver y nadie lo quiere contratar. You're the kind of lawyer guilty people hire. Ah, pero cuando lo contratan hace todo lo posible dentro y fuera de lo legal para ganar el caso. Como cuando puso un tipo parecido al sospechoso para confundir al testigo. Mr. Sakey, would you please stand up? Objection. the person you ID'd is named Hollis Early. He's a bartender down in Berlin. What? He has a very good alibi for the night in question. Your Honor. Objection. Oh, oh, oh Mr. Goodman. Como cuando le hace creer al FBI que un traficante tiene un fetiche con los pasteles. Hoboken Squat Cobbler. Full Moon Moon Pie Boston Cream Splat ¿No estoy hablando en inglés aquí? ¿Qué diablos es un squad con? Es cuando un hombre está en pie En realidad hace todo lo posible para conseguir cualquier cosa Como cuando se hace pasar por Kevin Costner para peinar la coneja con una chica Como bien cuentan Breaking Bad I once convinced a woman that I was Kevin Costner And it worked because I believed it Y como bien hacen en Vete con Sol You are not Kevin Costner Was last night. Aunque el principal problema de Jimmy es cuando se mete en el mundo de la droga, el camino de Jimmy al mundo del narcotráfico empieza de casualidad. Yeah cuando Jimmy atropella a un colorado pero en realidad se tiró a propósito para sacar la guita a Jimmy. Jimmy después los contrata para que le haga el mismo truco a unos clientes, pero los colorados se confunden de auto y los termina atropellando una adorable anciana. Jimmy los va a buscar a la casa y ahí descubrimos que la adorable anciana es la abuela del mismísimo Tuco, que para los que vieron solamente Vete Col Sol no le significa nada, pero para los que vimos Breaking Bad sabemos que Tuco es esto. <risa> Rato. Acá vemos que ya la relación de Tuco y su lacayo está tensa. Por eso el chaboncito tiene un trágico final en Breaking Bad. Y Tuco, como casi todos los personajes de este universo, también tiene un trágico final. Cuestión que por Tuco lo conoce a Nacho y por Nacho lo conoce a Lalo y acá empiezan los problemas. I promise. Ah, si no hubiese atropellado a los colorados no existiría la serie, aunque en realidad es por culpa de él que decidió contratarlos, al final es como dice Mike. Bueno, pero vale esto falta, falta muchísimo porque durante la primera temporada el principal problema de Jimmy no es el cartel, el principal problema de Jimmy es que vive a la sombra de su hermano Chuck, el mejor abogado de todo albuquerque y que siempre sí o sí se maneja dentro del marco legal. Greatest legal mind I ever knew. Wow. Él, junto a unos socios, es el fundador de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Albuquerque, Humbly Hamblin McGill. Pero tiene un problema, es alérgico a la electricidad, y eso le complicó la vida al punto de que no lo deja ejercer con normalidad. Aunque en realidad, el principal problema de Jimmy no es Chuck, es Howard, el verdadero villano de esta historia, uno de los Humbly de Humbly Hamblin McGill. Un abogado cheto, siempre pronunciado, siempre bien peinado, siempre prolijo, que le hace la vida imposible a Jimmy. No lo deja usar su verdadero apellido para que no se mezcle con el bufet. So I'm not supposed to use my Name. Say so? No lo quiso sumar al bufé cuando se recibió uh, Y lo peor, lo peor, lo peor que hace es sacarlo del caso de los jubilados Jimmy, voy a decirlo, no trabajas aquí ¿Qué es el caso de los jubilados? Se estaban preguntando. En un momento, Jimmy empezó a trabajar haciendo testamentos unos viejos de un geriátrico. Ahí se dio cuenta que el geriátrico los estaba cagando. Cuestión que Jimmy se unió a Chuck para hacerles un juicio al geriátrico y cuando se dieron cuenta que el juicio iba a ser muy pero muy grande y muy pero muy millonario, lo trasladaron a... We need to refer this case. Don't say don't say... Refer it out to HHM. Humbling, Humbling McGill. Jimmy pensaba que iba a trabajar codo a codo con el buffet pero Howard lo desplaza. What the hell just happened? ¿Qué pasó? ¿Querés saber qué pasó, Jimmy? Pasó que nos mintieron todo este tiempo. El verdadero villano de esta historia no era Howard, no. Era el mismísimo Jack. It was always you, right? Tell me why. Chuck, abanderado de la meritocracia, siempre odió que Jimmy haya conseguido todo de forma fácil. I worked my ass off to get where I am. And you take these shortcuts and you think suddenly you're my peer? Siempre odió que Jimmy se haya recibido en una universidad por correspondencia. University of American Samoa, for Christ's sake? An online course? What a joke. Dato. Lo de la Universidad de Samoa ya parecía Melkin Bad. Aunque lo que más odia a Chuck es que sus padres siempre lo prefirieron a Jimmy. Jimmy. No, mamá. Es... her. Did she wake up? Did she say no. Todos dicen que el mejor villano de la serie es Lalo y sí, es un gran villano. Pero hace cosas que uno espera que hagan los mafiosos, ¿no? Pero nadie espera que una persona le quiera cagar la vida a un hermano y nadie espera que una persona le diga esto a su hermano. Chuck para mí el mejor villano de la serie. Así que Howard por lo menos durante la temporada 1 se mantiene limpio. Otro personaje que nos presentan en la primera temporada es Mike, que ya lo conocíamos en Breaking Bad como hombre de seguridad de Gustavo y que ya sabemos su trágico final. Let me die in peace. Pero acá vamos a conocer un poco más de su pasado. Por ejemplo, a su hijo muerto. Tanto Mike como su hijo eran policías. Su hijo Matt, sumamente honesto, honesto hasta las pelotas, y por eso honestidad terminó muerto, muerto asesinado por la policía. him anyway. Entonces Mike hace lo mejor que sabe hacer, justicia por mano propia. Supongo que acá viene esa obsesión por encarrilar jovencitos pelados, qué sé yo. Así terminó trabajando en el estacionamiento del juzgado y así terminó trabajando con Jimmy porque Mike tiene habilidades especiales. ¿Qué? Oh. of oh. Oh. A este tipo lo vamos a volver a ver en la temporada 5 Es el detective que contratan Kim y Jimmy Y a diferencia de Walter White Mike realmente hace todo lo que hace por su familia Por su pequeña nieta Pero bueno, basta de hablar boludeces Basta porque hay que hablar del mejor personaje de la serie Quien es, para mí, la verdadera protagonista de todo este asunto Kim Wexler. A ella la conocemos como una más del grupete de abogados chetos de Howard Pero en el siguiente nos enteramos que tiene un vínculo un poco más cercano con Jimmy Kim es una abogada y derecha que se crió en Nebraska, en un pueblo muy chico, pero se fue de ahí porque quería más. Quería más. ¿Más? Durante toda la primera temporada, Kim va a hacer para Jimmy lo que es Kyler para Walter, un ancla moral, la que constantemente le recuerda que lo que está haciendo está mal, como cuando Jimmy se disfraza de Howard para hacerse publicidad en un cartel. Jimmy... This is serious. I know. Do you? Yes. I mean, what the hell is with that billboard? Y acá cuando digo cartel, no quiero decir cartel de drogas, quiero decir el otro cartel, no el cartel. Cuando usted dice cartel, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles, literalmente a los carteles que están por las calles, Claro, sí, ese cartel. Pero, pero, pero, a diferencia de Sky y la Kim, algo le gusta la forma de ser de Jimmy, como podemos ver acá, cuando Jimmy hace toda la jugada para fingir que salva un tipo de caerse del cartel. I Así que la temporada 1 termina con Jimmy dándose cuenta que ser ético y legal no lo iba a llevar a ningún lado. Todos creíamos que se iba a convertir en Saul Goodman. Pero no. La temporada 2 arranca con Jimmy renunciando a la abogacía, pero al toque Kim lo convence de ponerse a trabajar en el estudio de un señor llamado Cliff, un buffit importantísimo donde le dan un despacho grande y hasta un astronauta importado. Y aunque parece ser el trabajo soñado, a Jimmy no le gusta un carajo, y la serie nos cuenta esto con tres cosas. Primero, el interruptor que dice que siempre tiene que estar prendido, pero Jimmy lo apaga. Segundo, el vaso que le regala Kim, objeto importantísimo para la serie, símbolo de lo que debería ser Jimmy McGill. El vaso le entra perfecto en el auto choto, pero no encaja en el auto importado. Y tercero, y no por eso menos importante, el comercial para los jubilados. Jimmy ve que el comercial que hizo el buffet es una cagada, y que no va a llamar la atención de nadie. Entonces hace el suyo propio a su estilo con su equipo de cine favorito. La cagada es que lo hace sin la autorización de sus jefes, y por eso lo cagan a pedos, a él y a Kim, que fue quien lo recomendó. Así que al poco tiempo de entrar, se hecho a todo esto Kim tuvo una revelación, en realidad tuvo varias, pero la primera está relacionada con las movidas de Jimmy. Una tarde en un bar, Jimmy le invita a hacer una movida con un cheto corredor de bolsas. It's Giselle. Giselle ah, lovely. Dato, es el mismo corredor de bolsa que aparece en Breaking Bad y que Walter le rompe el auto. Cuestión que Kim se empieza a divertir con el asunto y hay un objeto que será fundamental en este cambio: el tapón del zafiro Añejo, of the no, yeah, we Una vida carísima que ya había aparecido en Breaking Bad. Zafiro Añejo. Miren, hasta la botella es una obra de arte. Es la que usa Gustavo Frink para matar a toda la bandurria de Don Hiladio está muerto sus campos están muertos ustedes no tienen a nadie más por quién pelear llenen sus bolsillos aváyanse en paz o vengan a pelear conmigo y mueran ah, y ese por favor El tapón de esa bebida va a ser un objeto fundamental, muchos objetos son fundamentales en la serie, porque no hablé del anillo de Jimmy, ¿no? que era de su amigo Marco cuando muere, el primer escalón en la transformación de Jimmy, pero volviendo a Kim, a Kim no solo le divierten estas movidas con Jimmy, sino que también le excitan, y todo el castigo que le dieron a Kim por el comercial de Jimmy hace que ella se replantee su lugar en el buffet, y aprovechando que consigue un cliente grande, que es Mesa Verde, renuncia y empieza a trabajar de forma independiente, pero, pero, pero, acá Aparece Chuck a cagar todo porque convence a Mesa Verde que lo mejor es quedarse con un buffet grande antes que irse con una abogada sola. Sola y con poca experiencia. Jimmy no puede permitir que Kim se quede sin su cliente, entonces le hace la triquiñuela a Chuck. Le cambia un número en los papeles de Mesa Verde para hacerlo quedar como un viejo loco y así lo rajan y vuelve con Kim. Es cara de risa. Funciona. La canada es que Chuck no es ningún boludo y se da cuenta al toque. This was no mistake. Entonces lo hace pisar el palito a Jimmy y lo hace confesar. Jimmy confiesa sin saber que Chuck lo estaba grabando. Y así termina esta temporada. Pero antes de pasar a la temporada 3, perdón, a la magnánima temporada 3, tengo que hablar de Mike. Mike se empieza a sacar poco a poco a Gustavo Frink, primero lo contrata Nacho para que lo ayude a sacarse de encima Tuco. Mike hace que Tuco lo caga a piñas para que lo metan preso, lo meten preso y acá aparece él, Héctor Salamanca, el de la silla de ruedas y la campanita, el que también tiene un final trágico junto a Gustavo Frink. ¡Ah! Acá no está en la silla de ruedas y puedo hablarlo más bien. Y le pide, amenazándolo con matarle a la nieta, que retire la denuncia contra Tuco. Esta es la cara de Mike de la concha del solete y me metí con la mafia. Ah, y los pelados también tienen un final trágico en Breaking Bad. Mike se va a matar a Hector Salamanca y casi casi que lo mata, pero... alguien le dice que no lo haga. ¿Quién será? Entonces, ahora sí, pasamos a la magnánima temporada. 3. Hasta ahora, Better Call Saul era una serie más. Una serie que estaba buena, pero que no sobresalía. No tan buena como Breaking Bad, pero mucho mejor que cualquier otro spin-off. Pero de repente en la temporada 3, ven un salto de calidad impresionante. Refuerzan mucho más el recurso subjetiva que apareció en Breaking Bad. Renuevan el recurso de los planos superabiertos. Visualmente se empieza a ver impecable y lo principal, se empiezan a tomar los tiempos para todo. Ya no está el apuro de contar las cosas rápido para mantener tu atención. No, ven este console hace las cosas con paciencia. Como por ejemplo, cuando se toman como 5 minutos para mostrarles cómo Mike desarma todo su auto buscando si le dejaron un GPS. O como cuando te muestran cómo Mike le compra algo a un médico, después saca un par de zapatillas, pone eso que compró dentro de las zapatillas, cuelga las zapatillas en un cable, espera que lleguen los distribuidores de Salamanca, tira un par de tiros al aire, para después pegarle un tiro a las zapatillas, que el polvo caiga en el camión y así los detiene en la frontera. Todo era un plan de Mike para cagarle negocio a Salamanca y la serie va dejando que lo descubras de a poco esto empieza a ser la temporada 3. ¡Ay, los montajes! Ya arrancan los maravillosos montajes. Aunque el mejor es el de Something Stupid que usan para contarnos como Kim y Saúl se van distanciando. And then I go and pero para eso falta un poco. Mike empieza a trabajar con Gustavo Fring porque él está en una guerra con Héctor Salamanca. Guerra que comenzó muchos años atrás cuando se conocieron y Héctor y Don Eladio le mataron a su amigo barra pareja. Tan estrecha, tan estrecha era esta relación que Gus le terminó construyendo todo un pueblo en su memoria. Tomá. Y esa guerra pudo haber terminado con el balazo de Mike, pero no, porque Gus quiere venganza, venganza posta. Y acá es donde entra Nacho, hombre de confianza de Héctor, quien lo obliga a ejercer la violencia, cosa que él no quiere. Who works for who? Huh? Pero el problema empieza cuando Héctor Salamanca quiere usar el negocio del papá de Nacho como tapadera. Y así rompe la relación padre-hijo porque el papá de Nacho es el tipo más bueno y más honesto de Albuquerque. Relájate. Somos amigos. Entonces, para sacarse de encima al viejo, le cambia las pastillas del corazón para que le dé un bobazo. Y le da un bobazo nomás. Pero no muere. Gus le hace el RCP y Héctor Salamanca se convierte en el que todos conocemos. Por otra parte, Jimmy cae en la trampa de Chuck y entra a la fuerza a buscar la cinta donde está su confesión. You take me, you Jimmy, you me, you piece of shit! Esto hace que Chuck lo lleve a juicio y que juntos protagonicen lo que es para mí el mejor capítulo de la serie, el capítulo 5 donde Jimmy le demuestra al colegio de abogados que la alergia de Chuck a la electricidad son puras patrañas. Ah, sí, y aparece por primera vez Google, el matón de Saul Goodman y el que todavía está esperando en el motel a que en la bici que puede salir Este capítulo es oh, maravilloso, mira no solo por los giros que tiene y por todas las dinámicas que hay en el juicio, sino también por este descargo de Chat. ¡No No soy crazy. I am not crazy. I know he swapped those numbers. I knew it was 1216. One after Magna Carta. As if I could ever make such a mistake. Never. Never. Ah, y el plano final con Chuck y el cartel de salida. Una maravilla de capítulo. Acá Kim se convierte en la boda de Jimmy usando esta estrategia. Jimmy Dollar, okay. come on. All I gets a 20. Fine, whatever. All right. I'm your lawyer now. De esta misma forma empezó el vínculo de Saul Walter y Jesse. First things first, you're gonna put a dollar in my pocket, both of you. You want attorney-client privilege, don't you? So that everything you say is strictly between us. Aunque Jimmy gana el juicio, igual le revocan la licencia un año. Va a pedir que le den de baja el seguro de mala praxis y que le devuelvan la guita, pero del seguro no quiere. Y como no puede hacer nada, aprovecha para hacerlo quedar mal a Jack. Making mistakes with his clients. He's... Esto conlleva que Howard lo quiera jubilar del bufete de abogados y esto conlleva al suicidio de Chuck. Adiós, Chuck. Siempre te recordaremos como el mejor villano de esta serie y el peor hermano que una persona puede tener. Aunque lo peor que le pasa a Chuck no es la muerte, es el olvido. I have to ask, who, who is that? Charles McGill, the M in HHM. Y no quiero dejar de hablar de Chuck sin mencionar el gran momento del karaoke. The gods the gods ¿Tocar el suicidio de Chuck es lo peor que hace Jimmy en esta temporada? No, para nada, lo peor que hace es cagar la vida a esta adorable anciana llamada Irene. Irene es la delegada de los jubilados que está en juicio con su geriátrico y la que decide cuándo cerrar el trato. Si cierran el trato, Jimmy cobra un montón de guita, pero Howard no lo quiere cerrar todavía. Entonces Jimmy hace que Irene se pelee con todas las amigas y así protagoniza el momento más triste de la serie. Give it up for the gran winner Irene Landry! <tose> fastest bingo of the night. Aunque todavía hay bastante humanidad en Jimmy que recapacita y soluciona la situación. Y eso significa que no va a cobrar esa plata. Acá Howard hace su única maldad de la temporada. You want a hand out? Here pero no pareciera ser motivo suficiente para justificar su trágico final. Y en cuanto a Kim, no hace mucho acá, ¿eh? Está trabajando para Mesa Verde. Y se pega un parazo con el auto. Tres momentos destacables de la temporada 3 antes de pasar a la 4. Uno, la aparición de Lidia, la que lava guita para Gustavo, que ya sabemos que tiene un trágico final en Breaking Bad. 2. El momento de tensión que vivimos cuando Nacho tiene que hacer el intercambio de pastillas. y 3. Cuando Chuck rompe toda la casa para eliminar toda la electricidad. temporada 4 ¿Dónde empieza el infierno de Howard porque si pensaban que la jodita que le hacen Kim y Jim en la temporada 6 era lo peor que le podía pasar se equivocan Howard se siente culpable por el suicidio de Chuck y Jimmy se lo echa en cara eso lleva a Howard a una depresión ¿todo bien? have Not really. When wish it on the worst enemy. Así que pá, ya con esto sería suficiente, no merece todo lo que le va a pasar en el futuro. Como Jimmy está al pedo empieza a trabajar de otra cosa, como por ejemplo vender celulares. Como se pone a vender celulares en la calle, lo contrata a para que lo cuide. Una tarde, Google está escuchando música cuando ve que alguien está robando a Jimmy. Google va y le pare, pega un saque. Sin saber que en realidad no le estaban robando, porque ese tipo era policía. Y ahí el Google va a juicio. ¿Y quién lo va a defender? Ella. Acá Kim arranca su gran transformación. Kim siente culpa por trabajar para un banco que no le aporta nada a la humanidad. Por eso empieza a trabajar pro bono para defender a los que tienen menos recursos. Es curioso, bueno, capaz que no es tan curioso, pero bueno, es curioso que la justificación de Kim para trabajar pro bono es la misma que Walter Way para cocinar metanfetamina. Me like I'm Estoy bien it. I liked it. I was good at it. Porque el impulso tanto de los personajes de Breaking Bad como los de Better Call Saul es ese, la ambición de ser los mejores, de ser los reyes en lo suyo. Y esta misma ambición es lo que lo termina destruyendo. Hey, boy? En esta temporada hace una aparición Hank, el cuñado de Walter, el chabón de la DEA, que tiene un trágico final en Breaking Bad. Este capítulo de Breaking Bad se llama Ozymandias y el título está basado en un soneto que narra la historia de la caída de un rey que solía ser poderoso, todo centrado en la destrozada estatua del rey hundida en la arena. El Ozymandias vendría a ser un símbolo de la caída de un rey, estos reyes que estando en la cima por buscar más terminaron cayendo. Pero bueno, eh, capaz que estoy sobreanalizando todo el pedo. Hay un video de Brian Craston leyendo el poema, así que se los dejo en la descripción. Así Kim se empieza a distanciar bastante de Jimmy, como bien vemos en el ya mencionado montaje de Samson Stupid. Ah. Pero todo cambia cuando tiene que defender a Jules. Ella va a hablar con la fiscal para que no se zarpe con la condena. Y es ahí cuando tiene su gran revelación, su punto de giro. On one side, I've got a decorated police officer doing his job. On the other, you have a professional thief who threw him to the ground. And our only witness is a scumbag, disbarred lawyer who pedals drop phones to criminals. Ahí cuando lo bardean a Jimmy es cuando se le destapa la olla. Y es ahí cuando se da cuenta que no siempre la justicia llega por el camino correcto. Es en ese mismo momento que se le ocurre la jugada de hacer pasar a Google por el tipo más querido de un pueblo. Y así protagoniza el segundo mejor capítulo de la serie. Esto es algo que Kim nunca hubiese hecho. Pero esta ya no es Kim, es otra Kim. Y lo mejor es que cuando esto le sale bien, se excita. Y también se excita cuando le hacen una jugada al dueño de mesa verde. Kevin? sí Kim. shower pues, sí. En este mismo capítulo del cambio de Kim aparece el villano de esta segunda mitad. <tose> Yo soy Eduardo. ¿Cómo mi Lalo? Lalo Salamanca, el sobrino de Héctor, el que se va a encargar de los negocios de la familia y el que le regala a su tío su icónica campanita. Eso es un Salamanca. Ah, y además el único que habla bien español. Mira, lo que pasa es que Héctor tiene esta loca idea de que el pollero quedó un poco resentido. Después de que mi tío le metió un balazo en la cabeza a su noviecito Este güey. Buena idea, ¿eh? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que ese Don Eladio es un cabrón? ¿Mm? ¿Que tal vez le gusta esta mala leche entre nosotros? No, no considero que haya mala leche Y en cuanto a Mike, acá empieza uno de mis arcos favoritos de la serie La construcción del laboratorio Donde aparece Gale Oh, <risa> ah Mr. Fritz, I wasn't expecting you. Que por Breaking sabemos que tiene un trágico final. ¡Ah, oh, ¡Qué final de temporada de ese! ¡Qué lindo recuerdo, viejo! Buah, este arco trae a otro gran y esporádico personaje, Werner Ziegler. Un punto de quiebre para Mike, porque cuando Werner se manda una cagada, a Mike no le queda otra que matarlo, aunque no quiera, aunque le duele, aunque sea su amigo. There are so many stars visible in New Mexico. A partir de acá, Mike no va a ser el mismo. La temporada termina con Jimmy recuperando su licencia para ser abogado, pero en esta nueva etapa ya no va a vivir bajo la sombra de su hermano. Ya no va a ser el abogado que le va mal por hacer las cosas bien. No, ahora se viene la transformación de Jimmy McGill a Saul Goodman. No debería ser un problema. Justo down the hall, we have all the floors. Great, great. Wait, wait, Jimmy, Jimmy, what? It's all good, man. Y así pasamos a la temporada 5, donde finalmente Sol Gundman conoce al cartel. Parece que Domingo cae en Cana y aunque ya sabemos su trágico final en Breaking Bad. <tose> Acá sigue sirviendo. Lalo le quiere mandar un mensaje y para eso lo contrata a Sol Woodman por recomendación de Nacho. You know, un apartado especial para la escena de las hormigas y el helado. Porque de la temporada 3 hasta ahora la serie mejoró muchísimo en cuanto a lo visual y en cuanto a la construcción de metáforas. Hay una escena magistral viejo pero magistral de Jimmy y Kim. Donde sin decir una sola palabra pasan por un montón de estados. La incomodidad, la violencia, la diversión y la complicidad. En fin, una maravilla. Cuestión que así, Soul empiece a ser el abogado de los alamanca. Ah. Y en breve se le va a complicar mal, pero mal, mal. Pero antes de eso, tiene que ayudar a Kim. Kim sigue trabajando para Mesa Verde y Mesa Verde quiere construir un banco donde vive un viejo que no se quiere mover de su casa. Como legalmente lo pueden desalojar, Kim le pide a Saúl que lo ayude a dilatar la cuestión. Pero la cosa se complica cuando Jimmy hace una jugada a pesar de que ella le dijo que no la haga. Eso hace que casi, casi, casi se separen. Pero la serie pega un volantazo. ¿O qué? ¿Para que y a pesar de que se casan por motivos legales para que ella no esté obligada a testificar en contra de Soul, la escena es muy tierna y ellos se consagran como la mejor pareja de la televisión. Y por the power vested in me by the state of New Mexico, I now pronounce you husband and wife. Otro motivo para festejar es cuando Kim renuncia a Mensa Verde, manda a todos a la mierda y se pone a trabajar pro bono para la gente que lo necesita. Todo simbolizado, una vez más, con el tapón de Zafiro Pero a no festejar tanto porque ahora sí se vienen los problemas con Lalo Salamanca. cartel? Lalo cae en cana y Saúl es el que tiene que buscar los 7 millones de dólares de la fianza. Aunque podría haber zafado, podría haber cerrado todos los disgustos que va a tener en el futuro. Pero, pero, pero... Le gana la ambición. ¿100.000? ¿Dólares? Y acá se viene el tercer mejor capítulo de la serie porque se van al desierto a buscar la plata, se la quieren robar, Mike lo salva y juntos vagan por el desierto más de un día. Mientras Kim preocupadísima ¿eh? y recién se relaja cuando escucha la voz de Saúl. Yeah. I'm bien. Okay. Y acá vuelven a usar el recurso del montaje paralelo con Samson Stupid. Cuestión que Saúl no cuenta nada de todo lo que pasó, ni a Lalo, ni a Kim, ni a nadie. Les dice que tuvo un problema con el auto y listo. Y acá Kim ve cómo desaparece lo último que quedaba de Jimmy McGill. Lalo no le cree nada a Saúl y lo va a buscar quién sabe para qué. Capaz que para matarlo. Y acá es cuando Kim se corona como el mejor personaje de la serie y la mejor abogada de Albuquerque. no ¿Ok? Uh, wire! A shell company or, or, you've heard of the Cayman Islands, right? Jesus, get your shit together and stop torturing the one man who went through hell to save your ass. Cuestión que Lalo se escapa del país y se va a México. Con él está Nacho, que se convirtió en su hombre de confianza. Pero confianza a las pelota, porque Nacho también trabaja para Gustavo Fring, Y es el que abre la puerta para que entren los sicarios y lo maten a Lalo. Pero qué mierda van a matar a Lalo si Lalo es el narco más picante del condado. Y zafando de la muerte, Lalo se va recaliente, caliente con Gustavo, con Nacho y con la concha de tu madre. Mientras tanto, Gustavo Fring, acá aparece Peter Schuller, este misterioso personaje que parece ser el socio de Gustavo. Y que bueno, como casi todos los personajes tiene un trágico final en Breaking Bad. ¿Y qué pasa con Howard? A ver cuá. Lamentablemente acá firma su sentencia de muerte y por una boludez. Por un lado le ofrece trabajo a Saul Woodman y por alguna razón eso enoja a Saul. Por eso le tira una bola de bowling al auto y le manda unas prostitutas. ¿Puedo ayudarte? Howie, y lo maltrata delante de todos. I'm so far beyond you. I'm like a god in human clothing. Lightning bolts shoot from my fingertips. Entonces Howard le va con el chisme aquí, pero ella se le caga de risa en la cara. And that's it. Mm -hmm. Y acá Howard comete un gran error. You and I both know it makes no sense to drop a client like Mesa Verde, and I gotta think Jimmy had something to do. Y no solo la bardé a ella, sino que también lo bardé a Jimmy. Es así como Kim se pone en campaña para cagarle la vida a Howard, algo que hasta a Saul Goodman le parece demasiado. Kim, you're shitting me right? Y así termina la temporada 5, pero empieza la 6. La temporada arranca con una escena post-Breaking Bad, con Saúl fugado y con el FBI desmantelándole la casa. Acá Vince Gilligan dijo, me chupo un huevo los tiempos de la televisión, yo voy a dedicarle 5 minutos a esta escena. Y todo se ve tan hermoso que nosotros los espectadores, <ríe> mirá un inodoro de oro, que a nosotros los espectadores no nos importa, mostrarnos lo que quieras Vince, que lo vamos a ver. La secuencia esta termina con el tapón de zafiro añejo que se cae de un cajón, dándonos a entender que durante todo Breaking Bad Saúl tuvo eso guardado de recuerdo Y en este mismo capítulo Kim tira el vaso agrediado de Jimmy Adiós Jimmy McGill Acá empieza la jugarreta que le hacen a Howard Presta atención porque es todo muy los simuladores Primero, le ponen un polvo blanco en el locker para que Cliff crea que Howard se está drogando Segundo, mandan al matrimonio de la temporada 1 a que le digan a Cliff que Howard se droga Cocaine Howard Hamlin. Tercero, Saul se hace pasar por Howard para hacer un acting con una prostituta delante de Cliff. Bitch. Howard? Dato: en la misma prostituta de Breaking Bad. Se llama Wendy y es uno de los pocos personajes que no tiene un final trágico. Acá tenés otro spin-off. Cuarto, disfrazan a un actor para sacarle fotos con Jimmy donde le entre un paquete. Y se las manda a Howard. Ese tipo está disfrazado de un juez que va a intervenir en el caso de los jubilados. Ahí Howard se da cuenta que Jimmy lo sobornó. Hace todo un escándalo y cuando manda a traer las fotos, ya se las cambiaron. Howard quedó como un loco de mierda, le mancharon la reputación, le cagaron un poco la vida. Kim y Saul salen victoriosos, felicitaciones. Dos datos importantes sobre Kim en esta temporada. Uno, en el medio de la jugarreta King se estaba yendo a una reunión súper importante, pero cuando la cosa se complicó, pegó la vuelta. Prefirió hacer esta pelotudez que atender su carrera profesional. Dos, en un momento cree que la están siguiendo, se lo comenta a Saul, y Saúl le dice esto. Un dato importante sobre Saúl, sigue trabajando como abogado y en un momento tiene a este cliente, que es la misma persona que tiene el encontronazo con Jesse en Breaking Bad y que también tiene una muerte horrible. Volviendo a la serie. Cuestión que Howard se da cuenta de todo. Y durante todo este tiempo nos contaron un poco más de su vida. Como por ejemplo que tiene una relación medio chota con la esposa. Así que se va para la casa de Saul y Kim y le canta a las 40. Y en una escena maravillosamente dirigida, todo pero todo se complica. No puedes ¿Qué pasó con Lalo todo este tiempo? Bueno, Lalo se fue de la muerte, pero se hizo pasar por muerto usando un tipo parecido. Después volvió para el que y empezó a descubrir el laboratorio de Gustavo. No sabe muy bien qué hacer, pero cuando ve una cucaracha se ilumina. Porque así es como le decía a Saúl. Entonces se va a la casa de Kimi Soul. Pero antes, ¿qué pasó con Nacho? Nacho es el que peor la pasa en toda la temporada, porque después de vender a Lalo, estuvo toda una noche dando vueltas por el desierto. Después pasó varios días en un motel, después se escapó de los penados, después se hundió en aceite o en petróleo, no sé. Después viajó encerrado en un camión. ¿Y todo para qué? Para que al final su destino sea la muerte misma: hacerse cargo del asesinato de Lalo y liberar de culpa a Gustavo. Todo a cambio de que su padre pueda tener una vida tranquila. Y Nacho muere por todo protagonizando por lejos su mejor escena. Adiós, Nacho. Que la fuerza te acompañe. ¿Qué más queda de decir? ¿Mm? Adiós, hijo. Adiós, papá. Ahora sí no se puede dilatar más lo inevitable. Lalo cae en la casa de Kim y Saúl justo cuando está Howard y pasa lo peor. Uh, really no to... ah, oh, y así Howard muere. Ahora la pregunta es ¿Merecía Howard esto que le pasó? Pero más vale que no. Era medio cheto, un poco soberbio, agrandado pero bueno, era buen tipo. Su muerte fue injusta y aunque no fueron directamente responsables, es un muerto con el que van a cargar Kim y Saúl metafórica y literalmente porque dudo que Lalo se lleve el cuerpo cuando se vaya de la casa. Posiblemente este sea el osimandias de Kim y Saúl ese punto es un retorno que derrumba todo lo que son. Aunque capaz que no porque quedan varios capítulos por delante y puede pasar cualquier cosa. Datos que serán de vital importancia para el final de Better Call Saul. 1. En el capítulo 5 de la temporada 4 muestran una escena post-Breaking Bad donde Saúl y Francesca están desmantelando todo el despacho. A él, Saúl le recomienda unos abogados a Francesca. Them, uh, Jimmy ¿Le estará pasando el contacto de alguien de Hamley hamley McGill? ¿Le estará pasando el contacto de Cliff de Kim? 2. En un momento van a lo del veterinario Turbio, el tipo que conoce un tipo que siempre nombró a Saúl en Breaking Bad, y ahí Kim encuentra la tarjeta del señor de las aspiradoras, el que te hace desaparecer. ¿La harán desaparecer a Kim? 3. Kim nació en Nebraska. Casualmente, al final de Breaking Bad, el tipo de las aspiradoras lo manda a Jimmy a Nebraska. Nebraska? ¿Qué es en Nebraska? Tú. now ahora pero todo parecía ser una casualidad. 4. En el capítulo 11 de la temporada 4 de Breaking Bad, Wood le dice esto a Héctor Salamanca. Salamanca name dies with you. Dándolos a entender que Lalo muere en estos últimos capítulos. Pero... Cuando aparece Saul Goodman por primera vez en Breaking Bad, lo nombra Lalo como si estuviese vivo. ¿Lalo, no no, Lalo. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué significa esto? ¿Está vivo? ¿Que está muerto? No sé Uf. Si llegaste a este punto el video Significa que sos un seguidor fiel O del canal o de Better Call Saul No sé, da igual Ya estás listo para ver el final de la serie Y después de eso saldrá el análisis correspondiente E intentaré responder la gran pregunta ¿Es Better Call Saul mejor que Vicky Bad? Por lo pronto este video termina acá Porque se hizo larguísimo Hasta la próxima